Hola Todos los miembros de la Comunidad de Conciencia Mundial en, en, Con una sonrisa nos mantenemos en el estado de completud, yo centrado con una sonrisa interior. Feel. Love clearly. Sentimos claramente el amor mi When our to this, uh, Love Center. Cuando nuestra vida viene a este estado de Amor, our information immediately nuestra información becomes positive. inmediatamente se vuelve positiva. Our energy positive. Nuestra energía se vuelve positiva toda la completud, la totalidad se vuelve más hermosa. Maybe Quizás hayas perdido este estado porque los viejos hábitos llevaron tu conciencia hacia afuera y apegarse a diferentes cosas this, uh, y has olvidado este estado de Jue, amor centrado realize, cuando te das cuenta you de que ya te has inmediatamente perdido inmediatamente regresas al estado Mingyue con una sonrisa in interior you, la energía universal regresa, you, regresa a ti, te nutre uh, y tu interior so los sistemas de diferentes niveles comienzan a, a funcionar de forma Do positiva Siente que cuando haces tu trabajo, cuando usas tu ordenador, cuando conduces o caminas en la naturaleza, en ese tiempo, en cualquier momento, cuando te mantienes en estado minyo centrado, con una sonrisa, sientes que la vida se optimiza sí, en ese estado nosotros siempre vamos a estar expandiendo the, a, the, a las personas en torno a la tierra y a todo el entorno si quedas fijado en algo Difficult Se hace difícil the open heart abrir el corazón puro y amar al entorno. And, and, yeah, words, cuando escuchas mis palabras, inmediatamente with, uh, conectas con el amor Minjue y con el campo de conciencia mundial y sientes ese campo de conciencia en el interior es amor Minjue y en tu interior es amor Minjue y el campo de conciencia Minjue y el campo de conciencia Minjue min min se vuelven unos brillantes y sientes que está lleno de un amor y un poder muy bello. Jaula. Siente que cuando nos mantenemos en este estado, nos volvemos bellos, el mundo se vuelve hermoso y los conflictos entre nuestras conciencias y las de los otros desaparecen y nuestro amor va a nutrir los otros y damos la mejor información desde el amor Minyue al mundo. Dice Isa Este es The prepares of me in El propósito de la práctica mindful kung fu. This is the word of the world consciousness comes Este es el propósito de la comunidad de conciencia mm -hmm. mundial.